Uh, bueno ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí para... ¡Para empezar! Para empezar una, una nueva serie. de ¡Yeah! ¡Viva! empezamos una nueva serie. Sí. Pues si estáis listos, solo hace falta darle un like, suscribiros, darle like y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Así que... ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pum! Pues aquí ya estamos. Aquí ya estamos. Pues, pues aquí ya estamos. Vale, está top. Bien, bien, bien, bien. Nos vamos al Minecraft empezamos nueva serie pues estamos aquí y esta mi nueva no pipi me da igual esta es la nueva skin del canal vale está la skin de minecraft vale ¡Auch! ¡Auch! Me hice mucho daño. Me duele mucho las piernas de golpetazo. ¡Auch! Me hice un montón de daño. No estoy ni para correr. A ver. Voy a alguna casa. a mi casa, que en Aires, no hay ningún aldeano. Y aquí nos colocamos a descansar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya no me duele tanto la pierna! Se me puede que se me ponga pero no le diga que no se mueva hasta tal lado y se mueva. a bueno, nosotros estamos a vivir aquí, pero... Vamos a talar algún árbol. ¡Tititiri! Ah, Voy a explicarnos un poco. Al final os explico cómo he conseguido el Minecraft Perro gratis. Lo no os explico al final, ¿vale? Que durará el vídeo un poco más, pero... No interesante. Pero si lo queréis ver, tenéis que estar en todo el vídeo y darle un gran like. Suscribiros, ¿vale? Me agradecería mucho, pero no os lo pido ahí, ahí ¿vale? Os explico. Si el vídeo no tiene más de 10 likes, ¿vale? Lo que he dicho antes no cuenta. De dislikes, likes. Pasará lo que pasa. De que tardaré más en subir vídeos. Y abajo tendréis el link de Twitch, ¿vale? Donde ahí podréis ir al, a mi directo y tal. Y, eh, y en, podéis ir a mi Discord. Ahí pre y preguntarme si no consigo los comentarios. Y me decís, hey", y en el directo, que haré, eh, os nos lo digo al final, que haré dentro de un rato de subirlo, que hará luego al final donde os lo explique, os lo diré, porque si no saltéis esta parte, porque es que si no es como, solo os interesa por el, el vídeo. Y gracias por el último vídeo y el apoyo que le diste. Fue el apoyo más grande que tengo en todo mi canal. Porque tantos likes. Y casi 200 visualizaciones. Porque a lo mejor fue por... Mickey Crack? A me gusta. Lo llevo desde hace de unos cuantos años. Os voy a explicar cómo lo conocí. Ah, y antes de decirlo que en el directo si queréis entrar ponéis barra participo luego copio vuestro usuario que tendrá que estar un montón atento y tendré aquí la tableta Ah, no no la veis porque como estoy con la aplicación esta estaré en directo vale no con esto vale Pues, me apetecía utilizarlo, y por utilizar al menos esto, no penséis, alguna vez en cuanto lo, lo utilizaré, porque si no, tengo que utilizar Steam para algo. Ya hasta el momento, esto ya te lo probé. ¿Dónde está mi casita? Como Vale, nos vamos a es mi casa. Ahora no voy a fabricar un motor. Voy a quedar con esto, todo pro. Ahora vamos a con. Joder, no me sé bien los comandos. No penséis que me pasó todo el rato. Los enseñaré, ¿vale? Os tendréis que descargar una tontería. Pero será poco que si no luego intentarlo. hacer las veces que queráis. Pero no conseguiréis la vida. Si no os instaláis. No vendrá con el Minecraft porque también os enseñaré cómo instalarlo. Y podéis tenerlo todo el tiempo. No es como juegos que pones la versión ilimitada, pasa unos ciertos días, se te quita y no lo puedes tener descargado nunca más. Entonces que te lo descargas y puedes, eh, puedes hacer el truco toda la pieza que quieras. cofre para guardar alguna cosa y este cartel y ya está A ver, algún emoticono gratis que haya.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 dadamap yeah, clap clap clap, clap. Ay, mi puse ay, ay ay ay que digo que la parte cuando esté ahí enseñado cómo hacerlo a cómo poner Minecraft Bedrock... no Mike, down yeah. yeah. os ah, estará entrecortado porque es que para porque tengo un error y solo tengo una forma para grabarlo. Y tengo que instalármelo. ¿Dónde está la caseta linda? ¡Doo! <tose> <tose> <tose> Buenos días. Uh -huh. Buenos días. Gente mumba. Que no sé por qué es tu vamos tu tu Un caballo y la Ya que si de día encontráis en zonas como esta. La araña no se daño. Necesito un cariño. ba ba ra ra ra pero dentro de <tose> la one i show you this is on Uh, ¡Hay enamoradas en esta villa! ¡Uf! Uh. ¡Me vamos un pico una espada que más nos ¡Pum! falta de ¡Pum! más grande que nos falta y... Papam pa, pam pam pam pam Un horno no para cocinar las cosas. Ya está ah. Porpoña Ya voy a quemar esto porque no hace falta para nada La palabra para pecar. Oh. Y que se sonando la canción oh. No, llevamos la mesa que era para craftear en la mina ¿Qué okay, Carbón, carbón, carbón, carbón. Me voy para que... Gracias. Me acaban de vacilar este ponete. Tengo un montón de madera. Madera, madera, madera. No, es que nos sale muchísimo. ¡Lava, ya lava! ¡Ahí se monte en esta cueva! Es muerto, ahora ha tocado el mes y vamos con las cosas. Pues gente. Si os ha gustado este vídeo solo se ve, solo hace falta darle un like, solo hace falta suscribiros, darle like y activar la campanita, así que hasta acá. hasta la hasta la si os ha gustado este vídeo, os hace falta darle un like. Y nos vemos dentro de un modo, no, y hasta ahora, con cómo, que os diré la fecha de la hora de empezar el directo. Entonces, así que, nos vemos. Ah, y para el próximo capítulo. Hay cámara, cámara, cámara normal, que será el directo de la tele esta tarde en el directo. Sí que estará... En la tarde sí que estará como era. Ya he recogido todo lo que he perdido, ¿vale? yo os hace falta, dale like, activa la campanita y todo. Hasta la próxima. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Vale, chicos. Si queréis tener el Minecraft gratis, el primer paso que tendréis que hacer será abrir la Microsoft Store. Dale a buscar poner Minecraft. Esperáis a que cargue. Buscáis Aquí hasta que diga prueba incluida. Le dais. Después le dais instalar. Aquí que dirá instalar y tal. Se os instalará y tal. Después. Después lo que tenéis que hacer es abrir. Lo que tenéis aquí abajo en el link, estos archivos que están aquí, que, está, que estaré tocando esto, esto, esto, pues tendréis que abrir uno, la veréis en pantalla, que es el el Minecraft On, aquí, vale. Después, cuando esté el Minecraft instalado, le dais clic, se aparecerá. Le dais a aceptar y ya, y ya tendréis este paso. Después abrís esto, que es... ¿en cómo se llamaba? A verlo. Administrador de tareas. Vais a servicios. Ajá. A ver dónde está. Pipipipi. Pi, pi, pi. Un momento, gente, que lo busco. Pues, gente, ya la encontré después de un buen rato. Vale. Le, le dais a donde dice clip SBC. Ahora os muestro cómo se llama en pantalla. Pues como acabaréis de ver en pantalla, se llama Clip SBC, tenéis que buscar este, ¿vale? Es el que tenéis que buscar ahora mismo en pantalla, es el que tendréis que buscar, ¿vale? Y le dais clic derecho y detener. Venga, lo enseño. Aquí le dais a detener, yo ya lo tengo detenido. Pues ahora lo que hacéis, vale, es volvéis, le dais, aquí donde dice procesos, le dais. Esperáis a que cargue y os aparezca así. A ahora nos fijaremos en esta parte. Vale, ahora le damos. Abrir al Minecraft, rap, al Minecraft. Ahora le dais a abrir rápidamente volvéis buscáis donde dice Minecraft le dais aquí run boxer finalizar tarea Esper esperáis otra vez Ahora le dais otra vez clic finalizar volvéis otra vez al Minecraft ya os comparto pantalla si tenéis algún problema decídmelo por el Discord vale y yo os lo soluciono veis ya lo tengo aquí miradlo lo. aquí lo tengo ya soy más listo me aparto de aquí para que lo veáis vamos vamos a probarlo un poquito vamos a probarlo un poco Entramos aquí a mi nevilla. ¿Veis? Tan perfecto. Y os enseñaré una cosa para que os lo creáis. ¿Veis? Vamos a probarlo un poco. Sí, perfecto. Vamos al Zombies. Vamos a probar un poco. ¿Veis? No se puede el Zombies porque hay que pagar. ¿Veis? Aquí hay más gente. Vamos a escribirle Hola, ¿veis? Se manda, aparece ahí arriba. Todo perfecto. Y ahora eso va todo perfecto. Lo que podéis también hacer es iros al Marketplace. Uh, ¿Veis? Hay parte de textura gratis. Hay muchas cosas, aquí podéis comprar texturas y más. Por ejemplo, vamos a ver alguna te textura. Vamos a ver alguna textura. Como por ejemplo, este. Fijaros, es como puedes hacer una Among Us. Todo como el Among Us. Sí, muy interesante. No lo puedo comprar para enseñarlos rápido. Pero... Por aquí se va acabando... Este gran... Video. Por aquí se va acabando. ¿Vale? Porque... Si sí, os ha gustado este vídeo, es también enseñanza de cómo puedes obtener el Minecraft este. Vale, al rato se os va a poner, ¿os acordáis? En la parte, si no, te para atrás, donde estábamos yendo a la cueva, me morí. Al darle al menú aparecía de que faltaba. No pasa nada. Si os un servidor, puedes seguir jugando. No preocupéis eso. Si os saca, lo cerráis, lo abrir en un segundo y seguís jugando. Y seguís No... No hay ningún problema, gente. Así que si os ha gustado, hace falta que os suscribáis, dale like darle a la campanita y decirme por el Discord en privado si os ha funcionado. Si no, ya intentaré mirar a ver lo que pasa. Aquí abajo, oh, descargaos lo que he dicho. Dale al on. Vale, porque si no funciona, así que. Si os ha gustado, suscribiros, dale like, activa la campanita y hasta la próxima. Chao, chao.